Muy buenos días a todos los seguidores de este canal de Movimiento Civil. Bienvenidos aquí a Facebook porque hoy vamos a retransmitir un contenido muy importante para las 17.000 personas que me seguís eh, en la página de Movimiento Civil aquí en Facebook porque vamos a hablar del euro, vamos a hablar de Europa y vamos a hablar de cómo se está cayendo este sistema, este sistema económico y cómo está y va a afectar, cómo está afectando y cómo va a afectar a todos vosotros, a la mayoría de personas que vivís en Europa, por no decir al 100% y también quisiera recordaros que nosotros aquí a través de este canal estamos ofreciendo a través de nuestra Academia Blockchain dos cursos, uno básico y otro avanzado, para que puedan aprender sobre el mundo de las criptomonedas. Y hoy sábado, Día 24 de septiembre, un día que todo el mundo parece ser que está hablando, está mencionando, está diciendo que va a ocurrir aquí una catástrofe, algo va a ocurrir en el mundo y yo no lo sé, qué es lo que va a pasar. Quería traeros la verdadera catástrofe, la verdadera catástrofe de Europa y esa no es otra que el euro, el euro. Para ello, para ello voy a mostraros en imagen para todos vosotros, lo que está ocurriendo con el euro. ¿eh? Directamente lo voy a hacer. Probablemente no haya mucha gente que lo haga, pero yo he venido hoy precisamente para hablar eh, de lo que está pasando y así analizarlo con todos vosotros, porque es un tema bastante candente y bastante importante. Así que sin más, vamos a comenzar y vamos a compartir con vosotros la pantalla. Aquí ya nos dicen buenos días, buenos días a todos los que estáis ahí en directo. Yo sé que es muy tempranito, pero vamos a aprovechar y vamos a hablar de cosas muy, pero que muy interesantes. Vamos a ir directamente a los gráficos del euro. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Vámonos al euro ¿eh? y vamos a ver la caída libre que está sufriendo esta moneda, ¿no? Moneda, por llamarlo de alguna forma, porque el euro es un auténtico desastre, como ya saben. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a un gráfico diario, nos vamos a un gráfico diario, vamos a poder observar de que el euro ha perdido la zona de soporte que tenía yo aquí dibujada. ¿eh? En un gráfico diario. Eso es lo que está sucediendo con el euro ¿eh? en los últimos días. Fijaros la caída tan brutal que tuvo ayer. Estos son velas japonesas, para los que no lo sepan, y la caída es brutal, estamos ahora mismo en los 96,868 céntimos respecto al dólar, respecto al dólar. Esa es la caída brutal del euro, ¿ok? Entonces, básicamente aquí podéis observar que yo dibujé una zona de soporte que sabía perfectamente en este área, aquí, que la iba a romper, que la iba a romper, ¿eh? Aquí, justo aquí. ¿Y qué ha ocurrido? Pues mira, muy sencillo, la ha roto. Ha venido a romperla en esta parte. Y ya no solo eso, sino que esta media, esta media o esta línea azul, que aquí tengo dibujada, va para abajo, pero como un ciclón. Va para abajo como un ciclón. Y ni siquiera, ni siquiera, antes de romper el soporte, se acercó a la amarilla a la línea de 55 periodos para poder buscar al menos una zona de reversión. Ni siquiera fue a buscar en esta parte, aquí, una zona de reversión. Aquí no vino a buscarla. Y luego, bueno, justo antes de esto, rompió este canal que hay aquí. O sea, rompe los canales, rompe los soportes y se va a la mierda literalmente el euro. El euro está en la mierda. En la mierda está el euro. Y todos los que tengáis euros vais a sufrir las consecuencias de todo esto. De todo esto. Mientras tanto, mucha gente está viendo la televisión, a sus políticos, a sus verdaderos eh, dirigentes, según ellos, porque son verdaderos, para mí son falsos, porque incluso algunos tienen que estar vestidos de... de de, de, de otros colores, fijaros la reina de Inglaterra, ¿no? el, los días que llevan con, con el tema este, no dándole que te pego. Pero la cuestión aquí, más allá de bromita y entrar en, en cachondeo, no en el cachondeo que entramos muchas veces no cuando hacemos este tipo de directos, es ver y observar qué es lo que está sucediendo. Y me preguntarán, Juan, ¿hasta dónde coño va a llegar el euro? ¿Hasta dónde va a llegar el euro? Bueno, pues el euro probablemente llegue a zonas mucho más bajas. Estamos hablando de incluso eh, 0,80, 0,85. Eso respecto a la paridad con el dólar. Eh, eso respecto a la paridad con el dólar. Y va a llegar perfectamente. Va a llegar perfectamente. 0,80, 0,85. Así de claro, ¿no? Vamos a darle aquí nuestra bienvenida a Aurea Aquino. Saludos, eh, Aurea. Espero que estés bien. Estamos aquí hablando un poquito de lo que está sucediendo con, con el euro, ya ven. Y bueno, eh, ¿qué más puedo deciros? Yo creo que se ve claramente, ¿no? Se ve claramente en gráfico diario. ¿Qué está pasando en las últimas cuatro horas? Bueno, en las últimas cuatro horas el precio sigue cayendo y el precio no tiene... Para nada ninguna perspectiva de poder, digamos, recuperarse. Ahora mismo está cerrado el mercado, porque es sábado, pero de aquí al lunes y las semanas venideras esto va a seguir peor. Esto va a seguir peor, mucho peor. Y por eso, por eso, yo invertí en dólares hace ya más de un año. Yo tengo la mitad de mi capital en dólares, no lo tengo en euros. Ahora mismo el dólar, os lo voy a mostrar, es la moneda más fuerte de todo el mercado. Fijaros cómo está el dólar. Este es el dólar. Este es el dólar. Fijaros cómo está el dólar. El dólar está en máximos históricos. Y yo hace un año lo comenté en este canal de Movimiento Civil que iba a dedicar parte de mi capital, la mitad, a invertirlo, a refugiarme en otro activo que me permitiera salvaguardar, tener liquidez para los momentos que vamos a vivir de aquí a unos meses, que no van a ser precisamente fáciles. Pero claro, eh, hay gente que no te escucha, hay gente que obvia lo que uno dice, porque uno, según ellos, es conspiranoico eh, y las ideas que tiene pues, no son las ideas que tienen que ver con la realidad. ¿Por qué viven en otra realidad? ¿Eh? Hay personas que parecen que sufren un poco de esquizofrenia. ¿eh? La esquizofrenia la tienen bastante avanzada porque tienen alteraciones de la realidad bastante, bastante importantes. Aquí nos pregunta Paco Balcácer, Tosa, que le mando un fuerte abrazo y un saludo. Y los que no tenemos un puto euro, nos afecta. Bueno, los que no tenéis un puto euro, como tú comentas, Afectar, bueno, afectar, también os va a afectar porque aunque tengáis un puto euro o no tengáis ni siquiera el puto euro, cuando vayáis a comprar o cuando vayáis a, bueno, a invertir ¿no? en una vivienda o vayáis a hacer cualquier cosa eh, en el futuro, pues podréis hacerlo con eh, una cantidad de euros que van a valer una mierda. Esto va a ser muy parecido a lo que ocurrió en Argentina con el peso argentino. ¿eh? Un saludo a todos los argentinos. Porque ellos saben más que nadie lo que esto tiene como consecuencia. Esto tiene como consecuencia que si el peso argentino se redujo en más de un 50%, las personas no pudieron en el futuro invertir en vivienda no pudieron comprar eh, absolutamente nada. Es decir, fue una auténtica locura, una auténtica locura lo que supuso el peso. y Ahí tenéis como, por ejemplo, el dólar, con esta supuesta guerra de Ucrania y todo este tipo de cosas, ha hecho que el dólar avance y el dólar está ahora mismo en máximo. Y yo, por ejemplo, ayer hice un cambio de dólares a euros y la verdad que salí ganando por todos lados. Yo me quedé sorprendido, digo, coño, es que el euro ya eh, no vale absolutamente nada. <ríe> Tenemos a Charlie Parchi y nos pregunta cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí tenéis la solución. Es decir, eh, aprender, aprender principalmente a saber interpretar lo que está sucediendo. Nosotros tenemos una academia donde formamos a personas que les ayudamos a invertir en, en otros activos, a refugiarte en, en dólares, a invertir en oro, a invertir en criptomonedas, a invertir. Es decir, a ser totalmente autosuficiente a generar rentabilidades a través del trading, por ejemplo, y lo estamos haciendo en nuestra plataforma en BinX o BinX, generamos rentabilidades y ayudamos a través de esos cursos básicos y avanzados a que esto, pues, bueno, la gente pueda encararlo de una mejor forma. Yo, por ejemplo, invierto en Bitcoin, invierto en criptomonedas y la verdad que ahora mismo, bueno, es mi fuente de ingresos. Yo vivo de, de la inversión y vivo del trading. Vale, llevo ya más de un año en el trading, llevo tiempo en el mundo de la inversión y pienso que, bueno, que hay muchísimas fórmulas, podemos encontrar muchas maneras de poder refugiarnos, de poder resguardarnos ante todo lo que está pasando y que al final nos va a afectar porque que el euro caiga va a suponer que un montón de bares de España, la hostelería, el comercio puedan comprar menos cosas. Ya no podremos ir a otro país y decir, coño, vamos a comprar esto, vamos a traer nuestro producto a España, vamos a traer nuestro producto a Europa. Ya no lo vamos a poder hacer, porque va a costar muy caro, va a valer mucho dinero, vamos a tener que poner muchos euros. Y la cosa no está precisamente para poner muchos euros, no está para eso. Entonces, bueno, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Dice Paco Balcaz de Tosal que en la cesta de la compra se come patatas y punto. Bueno, porque quiera comer patatas, que coma patatas. Eso está más claro que el agua. Es decir, cada uno puede elegir y puede comer lo que quiera. ¿no? Y, y, y a fin de cuentas eso es una decisión personal. La verdad es que con esta situación habrá personas en España literalmente que no tengan ni para comprar patatas porque se va a poner la cosa muy, pero que muy cruda. Lógicamente los argentinos, por ejemplo, en otros países que han visto cómo su moneda se devaluaba, ya tienen suficiente experiencia como para poder interpretar todas estas cosas. Lo que pasa es que aquí en España pues somos nuevos. Somos nuevos en todo esto y por eso yo quería comentaroslo, porque como se habla tanto de pandemia, se habla tanto de guerra de Ucrania y se habla de tantas cosas, pues deciros que eh, el euro está ahora mismo en esta situación. Pero... Mmm, como digo, pienso que el euro va a seguir cayendo, va a seguir cayendo porque eh, hay un motivo que creo que lo va a hacer caer aún más. Y ese es la crisis energética. Es decir, cuando llegue la crisis energética, la crisis energética que va a llegar, ahí es cuando vamos a ver que el euro va a caer muchísimo más. Y os lo quiero mostrar eh, en pantalla para que puedan verlo. Es decir, el euro ahora mismo ha perdido todo su soporte y probablemente mmm, si nosotros dibujamos un Fibonacci. Si nosotros dibujamos un Fibonacci, vamos a poder ver hasta dónde el euro va a poder eh, caer, ¿no? Si es que llega esa crisis energética que va a llegar, si nosotros dibujamos una línea Fibonacci, probablemente el euro... Eh, vamos a dibujar mejor la extensión eh, para poder ver el retroceso. Vamos a verlo aquí eh, aproximadamente. Desde aquí el euro puede perfectamente llegar a estos niveles que vamos aquí a dibujar. El euro, como moneda, va a poder llegar perfectamente a el nivel que os voy a marcar. Aquí en pantalla el primer nivel que el euro va a poder llegar son los 95.347, los 0.95. El segundo nivel de Fibonacci son los 0.94497 y el tercer nivel de Fibonacci son los 0.93022. Básicamente esos son los niveles en los cuales se puede situar el euro. Aquí hay tres niveles muy importantes y pienso que el euro va a ir a buscarlos en los próximos días, en la próxima semana. Si ahora mismo estamos en este nivel que tenemos aquí, justo en este punto, ¿ok? Y el euro va a, ir a buscar este nivel que hay aquí, este nivel que hay aquí y este nivel que hay aquí. Eso es lo que va a ocurrir con el euro. Básicamente va a, ir a buscar esos niveles que tenéis en pantalla. Es importantísimo que puedan verlo. Es importantísimo que puedan verlo. Ahí lo tienen. Esos son los niveles que puede alcanzar, como digo, a través de retroceso o extensión de Fibonacci, como quieran llamarlo. Fibonacci era un matemático que establecía pues, todo este tipo de mediciones y aritmética para poder observar hasta dónde pueden llegar los precios. Todo esto como consecuencia de un cálculo matemático y las personas pueden ver... Cómo, cómo esta frecuencia, esta, esta aritmética funciona. ¿no? A nivel matemático se utiliza para muchas cosas, para seres vivos, animales, cosas, para medir, todo. En trading o en futuro o en el mercado también funciona bastante bien, por, por eso os lo, he mostrado, ¿eh? os lo he mostrado. Aquí la gente está hablando de la gasolina, si queréis también podemos irnos a la gasolina, porque ayer eh, el, el petróleo estuvo actuando también de una forma bastante, bastante importante. Eh, y voy a leer aquí los comentarios, dice Charlie Parchi, eres una de las pocas personas que ayudan a los de abajo, te sugiero contactar con Aitor Guisasola, Alvise y Javier Cárdenas ellos como tú son los de los pocos que arriesgan y gracias por todo tu esfuerzo a mí no me tenéis que agradecer absolutamente nada de verdad que no yo simplemente soy una persona normal, común y corriente eh, no tengo ningún tipo de interés, simplemente mi interés interesa aprender, eh, estuve mucho tiempo viviendo en el Reino Unido me gusta aprender, me gusta saber, me gusta conocer y a través de este canal sí es verdad que ha ayudado a muchísimas personas. Ahora todo, todo, todo lo tengo de pago. Y lo tengo de pago y os voy a explicar el por qué, de una forma muy sencilla y muy concreta. Porque la gente no agradece absolutamente nada. Como no agradece nada de lo que uno hace por ello, he tenido que poner todo esto de pago. La verdad es que de momento me está yendo bien. También sigo ayudando a gente, a gente que económicamente no puede permitirse ciertas cosas. ¿eh? Y incluso hay personas, y, y, y lo reconozco públicamente, no tengo ningún problema, los cuales no le he cobrado nada porque está en una situación crítica y además conozco su situación y sé que es crítica. Hay, por ejemplo, un chico en Sevilla que le ha ayudado a invertir en el mundo cristo que no tenía ni un pavo para invertir, pero literalmente, ni un pavo, no tenía ni para comer. Por eso lo he hecho. Lo he hecho, pero la gente que pueda permitirse esto y que pueda salvarse, que pueda resguardarse, lógicamente le voy a cobrar. Eso está más claro que el agua. Porque mis conocimientos valen dinero. Mis conocimientos, mi formación, el tiempo que llevo vale. Y simplemente, al igual que yo, os transmito esta información de forma gratuita, porque esta información que estoy transmitiendo ahora mismo a mí nadie me paga por ella pues lo mismo me gusta de la gente, que también colabore y que sean responsables, porque al final esto depende de todos, ¿no? Que el país vaya bien o vaya mal o vaya como vaya, pues depende no solamente de mí, sino que depende de los 46 millones de personas. ¿eh? Pero agradezco mucho tu comentario. El tema es el IRPH el supremo calla como un puta. Bueno, pues si queréis, bueno, me habéis preguntado el tema de la gasolina, yo puedo revisarlo sin ningún tipo de problema. La gasolina está cayendo muchísimo, eh, también, es decir, la gasolina y todos los mercados están bajo mínimo. Aquí lo tenemos. Aquí parece que se está intentando recuperar después de la caída brutal. Vamos a verlo en diario. Fijaros qué caída ha tenido el petróleo. Eh. Fijaros qué caída tan brutal ha tenido el petróleo. Yo tenía aquí un rango dibujado, fijaros, de la parte alta a la parte baja y de la parte aquí más alta a la parte baja. Esto es una tendencia totalmente bajista. ¿Y por qué es una tendencia bajista? Pues muy sencillo, porque aquí se están marcando máximos que cada vez son más pequeños. Al ser máximos cada vez más pequeños, esto me está indicando a mí que esto es una tendencia totalmente bajista, ¿eh? porque son máximos cada vez más pequeños y mínimos cada vez más pequeños. Por lo tanto, esto es una tendencia totalmente bajista, totalmente bajista. Ahí lo tienen. Esa es la gasolina o el petróleo, eso en Estados Unidos, pero vamos, que en Europa está más o menos en la misma situación. Pagaréis algo menos por la gasolina, la cuestión es no pagar más o menos por la gasolina. La cuestión básica y fundamental es que no vais a tener euros para pagar la gasolina, que no van a poder coger el coche, vamos. Por eso hay un montón de medidas ahora de Pedro Sánchez, de que tenemos que estar todos metidos dentro de los vehículos para gastar menos, para salvar al medio ambiente, al planeta y a toda su puta madre, ¿no? Entonces, básicamente, esto es así. Y ahora mismo la tendencia es totalmente bajista en el petróleo. El petróleo es bajista. Bajista. ¿Significa que va a caer más? Probablemente. Yo ya lo dije hace unos meses. Probablemente lleguemos a los 70 o 75 dólares. Bueno, va, va camino de ello. Si ampliamos un poco aquí el rango, vamos a poder ver. Mi proyección para el petróleo es de seguir cayendo. Probablemente llegue a esta zona de aquí los 70, 78, porque tendrá que ir a visitar esta parte de, de abajo de rango para poder eh, coger liquidez. Básicamente tiene que coger liquidez de alguna forma y poder llevar a los precios a unos niveles más altos, porque de esta manera, pues el, los precios pues, se van a hundir totalmente. ¿no? Así que eso es importante que lo tengan, como digo, en cuenta. Este es el petróleo. Lo habéis mencionado aquí en los comentarios y ya está. Y, y, y lo he querido mostrar. No sé si tenéis eh, alguna pregunta, alguna cuestión más que plantear. Eh, sinceramente, bueno, yo creo que muchas de las cosas que aquí ya se han, se han se han comentado, se dicen, hay gente que no la sabe o la desconoce. Y a través de los análisis que hacemos de los gráficos, pues podemos ver en mayor detalle qué es lo que está pasando ¿no? en el mercado y en los gráficos. Justo aquí debajo. Aquí debajo, en este vídeo, tenéis eh, pues, bueno, la Academia Blockchain, lo, el curso básico y el curso eh, avanzado, donde podéis reservar la plaza también. Eh, podéis escribirme también a mi correo electrónico, a juanrecio94.com. Es muy fácil, muy sencillo. Podéis hacerlo cuando queráis, cuando os placa. Eh, y bueno, ya os digo, podéis participar eh, conmigo eh, en esta Academia. No quiero comentar ni quiero liaros más sobre el tema de criptomonedas ni sobre Bitcoin, no quiero meter ninguna información más porque ya iremos analizando más en detenimiento lo que, lo que está sucediendo en el mercado, ¿eh? ya lo iremos viendo en más detalle, ¿no? ya lo iremos analizando y lo iremos viendo. Pero en principio eh, esa es toda la información que yo quería en el día de hoy. Eh, transmitiros. También el oro, bueno, por, por añadirlo, está cayendo aún de manera brutal. Lógicamente, cuando el dólar sube, el, el oro cae, ¿no? Y el oro está ahora mismo en 1643 dólares. La verdad que está teniendo una caída bastante, bastante brutal. ¿eh? Y probablemente vaya a buscar esta zona baja de rango. Sí, eh, llegaremos a los 1620, eh, etcétera, ¿no? Así que, bueno, es lo que. Es lo que hay. Aquí me escribe María Ma Maritrini García. Vamos a ver qué es lo que nos pone. Maritrini García. Me encanta este tipo de comentarios cuando me lo hacen porque se nota eh, que la gente no tiene ni idea de lo que habla. Dice Maritrini García, eres otro secuaz al servicio de la élite. Sí, sí, yo trabajo para Soro, para Bill Gates, para toda esta gente. No caigas en la trampa de la criptomoneda. Digitalizar el dinero es una forma clara de control. Que desaparezca el dinero en efectivo es su plan. Pues mira, eh, Maritrini García, le respondo a esa pregunta. Eh, creo que no sabes ni tienes la más remota idea de lo que es Bitcoin y de lo que son las criptomonedas y la criptografía. Eh, la, el Bitcoin es una moneda, más que una moneda, es un activo digital. ¿eh? Es un activo digital. Es un activo líquido digital que te permite hacer transacciones en cuestión de segundos. Es una tecnología que va a ayudar, y de hecho está ayudando, a una mayor seguridad y transparencia. Eso podría ayudar a nuestro país a ser un país más transparente, a ser un país en los cuales los recursos públicos no se lo gasten en putas, ni putiferio, ni drogas, ni alcohol, ni nada de eso, ¿eh? ni en fiestas. Eh, eso es fundamental. Y luego le, la criptoseguridad eh, permite que tú seas propietario de tu propio activo. Es decir, esto refunda el derecho a la propiedad. Y yo soy experto en Derecho Internacional del Comercio porque tengo un máster en Derecho Internacional del Comercio. Bitcoin ayuda a la humanidad y hace a la humanidad más justa y más igual porque las transacciones se hacen entre P2P, pares de iguales. Yo sé que esto le suena a usted a chino, pero antes de hablar mal de la criptomoneda, estudie y fórmese porque usted no tiene ni siquiera ni idea de lo que es. El dinero es el mayor engaño que hay en toda la humanidad y en toda la sociedad. El dinero es papel y el papel no vale absolutamente nada, no tiene valor. Si usted confía en el papel, siga confiando en el euro, siga confiando en su querido euro de mierda porque se va a estrellar se va a estrellar. Y aquí lo tienen en pantalla cómo se va a estrellar. Y todos estos comentarios que estáis haciendo en España sobre la criptomoneda, los que lo hacéis es porque no tenéis ni la más remota idea, ni puñetera idea de lo que son las criptomonedas. Antes de hablar de la criptomoneda, infórmense, estudien. Cosa que no quiere hacer mucha gente, como lo estáis pudiendo comprobar ahora mismo en directo. No tengo ningún problema en que usted me hable mal de la criptomoneda y me diga que estoy al servicio de la élite. Yo no estoy al servicio de nadie, estoy al servicio de mi vida, estoy al servicio de mi trabajo, estoy al servicio de mis alumnos y estoy al servicio de mi canal. De eso sí estoy al servicio. Pero no estoy al servicio ni de usted, ni de los intereses de la élite, ni de nadie que tenga un desconocimiento brutal sobre el mundo de las criptomonedas. Para saber de criptomonedas tienes que estudiar y eso es lo que la gente no hace. La gente escucha la opinión de la televisión, de la televisión, sí, sí, de los medios corruptos, de los medios tradicionales, de los medios comprados por la élite. Esa gente sí que están comprada por la élite y le siguen porque son periodistas. ¿Por Tienen un título de periodismo porque alguien les enchufó en el periodismo y por eso les siguen y se creen todo lo que les dicen. Bitcoin es la mayor tecnología que existe y yo seguiré acumulando Bitcoin y seguiré invirtiendo en Bitcoin. Lo seguiré haciendo porque es el futuro de la humanidad y un futuro más libre, más justo y un futuro en el cual con una maquinita no se podrá manipular a la población mundial, no se podrá. No se podrá manipular a la gente con una maquinita como si se hace ahora, con una inflación del 10,5%. Según los datos de España, ¿eh? del Ministerio de Economía, tenemos una inflación del 10,5% y usted apoya el dinero físico. Usted, no es que usted esté al servicio de la élite, no la voy a replicar, simplemente usted no tiene ni puñetera idea de lo que habla. Simplemente se lo digo así de claro, soy muy sincero, al igual que usted lo ha sido conmigo, yo lo soy con usted. Muy sincero, no tiene ni puñetera idea de lo que habla. Eh, el papel para el váter. El papel para el váter, así es. Ese es el dinero, el papel para el váter. El dinero no vale absolutamente nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Y me alegra de que la gente, haya gente tan estúpida que siga creyendo al euro. Y me alegra porque se van a pegar la hostia del siglo, del siglo XXI. Si sigan confiando en el euro, probablemente desaparezca. De aquí a un año y medio, dos años. Me llamarán loco por decir esto, pero da igual, yo lo digo porque va a pasar. Así que es lo que hay, ¿ok? Eh, gracias de verdad a todos los que me siguen en este canal. Compartiré este vídeo en YouTube para que lo puedan ver y lo puedan seguir. Y a todos los que me odian, como siempre, a todos los incrédulos, a todos los que piensan que bueno, que yo todo lo que digo eh, es falso, pues sigan creyendo en su sistema. ¿Eh? que ese es el verdadero sistema corrupto, el de ahora, no el del futuro, sino el de ahora. Ese es el que ha demostrado durante 40 o 50 años, desde que Nixon en 1971 modificara el patrón oro en Estados Unidos para convertirlo en deuda ¿eh? en, Estados, en Estados Unidos, ¿no? en este país, eso fue lo que supuso la gran deuda, la gran creación de deuda que tenemos hoy día. Hoy día ¿eh? Ese es el verdadero sistema ¿eh? Eh, que está al servicio de la élite. Un abrazo a todos, espero que compartan este vídeo, que le den máxima difusión y gracias de verdad a todos por haber estado aquí en este canal de Movimiento Civil. Gracias.